Ah, las bandas, Por el lado derecho. ¿Me puedes llamar el aniquilador? Oye. creer? wey. sé, sueños, sé, sueños. Juan conocido no, como no, el no, aniquilador.